día todos, desayunaron. buen eh, día yo no te hicieron madrugar parruco no no me hicieron seguir de corrido para acá así ¿Oh, desayuné ahí un hombel de jamón y queso parruco eh, pues, eh, buenas buenos días bienvenido nuevamente a esta que también es tu casa República Dominicana y que visitas tanto nuestras tierras eh, te hemos visto eh, ya en estos días que has estado en, en este hotel eh, y mi primera pregunta, porque tengo la inquietud, con un bastón, ¿qué te ha pasado? ¿Estás malito de salud? No, estoy bien, gracias a Dios, malito nunca, siempre bonito. Este, no, lo que es que yo tengo, mis pies son planos, y pues con el tiempo yo tenía que hacerme una, una operación y no, pues, no me la he hecho, y he seguido pues trabajando y eso, y pues como estoy mucho tiempo de pie, pues se me inflaman lo, lo, los tobillos, la planta del pie. Eh, Estamos pues, tomando medicamentos, usando plantillas eh, y esas cosas y pues a veces pues se me limita un poquito al, al, al caminar, pero tratamos de estar ahí siempre para lo que son los, los eventos y, y pronto esperemos que sacar un tiempito para mejorar todo eso. Sí, Farruco, háblanos un poco de la colaboración que van a hacer con Omega el Fuerte y, y en qué consiste esa combinación. Pues mira, este, yo siempre he sido fanático de, de la música de Omega, lo respeto mucho. Este, me gusta lo, lo, lo que ha hecho en, en su carrera, este, pues tengo la oportunidad ahora de colaborar con él. Estamos trabajando varios proyectos, incluso pues lo, me lo voy a llevar invitado a lo que va a ser mi presentación hoy. Vamos a hacer una versión del, del tema junto a Pedro Capo Calma pero el Mambo este, okay. y prenderle lo que son los, los, los escenarios de Premio qué bien gracias. Farruko, buenos días de parte de la emisora que está comandando en Colombia, MIX 103.9 Primero que todo voy a colocar con tu flow Ahora sí te lo vas a decir, dímelo Farro, buenos días Buenos días ya, ya. Farro, quería preguntarte y Bueno, sabemos que siempre nos sorprendes con tus colaboraciones Hacen unos features increíbles, tus canciones Siempre llegan al top de lo que quieres Pero quería preguntarte cuál es ese featuring que todavía no has logrado o que siempre has querido hacer, pero por cosas de estilo no se ha podido lograr Mira, de los fichores así que, que he querido trabajar que todavía no he podido, como que he tenido la oportunidad de terminarlo o, o concretarlo y hay ideas. Eh, uno es con, con Damian Marley y el otro pues me encantaría hacer algo con Chris Brown algún día. ¿Y cómo sería con Chris Brown? ¿Te lo has imaginado? Pues me imagino que él va a bailar, yo no, porque yo estoy cojo, pero va a ser algo bien chévere. Gracias, Pablo. DJ. Sí, Juan Carlos tenía uno, un <coughs> Juan Carlos Jiménez fue Guadalajara. La, eh, ya hablaste de que tiene una colaboración, va a tener una colaboración con Omega y que va a estar esta noche en el show de los hits. Eh, queríamos saber si es cierto que hay un distanciamiento entre tú y Alazán. No Mía. para nada, es un buen amigo, un compañero que amé y respeto mucho. Lo apadriné, este, cuando empezó su carrera. Y, y pues me alegro de que, de que haya desmontado de la manera que lo está haciendo y bien contento por, por todo su trabajo. ¿Y no hay colaboración en el futuro con, con él otra vez? Pues por ahora no hemos montado otra cosa, pero me imagino si trae algo a la mesa de nuevo o, o se da el chance, podemos trabajar nuevamente. ¿Qué te pareció lo de él con su.? Súper bueno, súper positivo para, para lo que es el movimiento del mambo. Me alegro mucho por él, de verdad que sí. Jenny Vendés por aquí, de California TV, y Telefuturo Canal 23. Farroco, bueno, un recorrido musical ya súper conocido. Pero, ¿te ha sorprendido esta, este tema? Vamos para la playa con Pedro Capo, el éxito, que es del número uno a nivel mundial. Y si es, ¿cómo llegó esta colaboración? Y si esa parte de las letras fueron tuyas, por favor. Claro, este tema, eh. Llegó a mi vida así, estaba un día en la terraza de mi casa, estaba escuchando música a través de, de las plataformas digitales y entra el tema de la nada, entró un playlist y escucho el tema y pues me enamoré del tema, tan pronto tan pronto lo escuché y ahí mismo sin pensarlo le escribí a Pedro, o sea, no había tenido la oportunidad de conocerlos, nos habíamos visto y eso, pero o sea, nunca habíamos establecido una conversación eh, y le dije que me encantó el tema, que me fluyó y pues que me nació. Eh, colaborar con él y en verdad el tema ha sido una bendición increíble yo jamás pensé que, que fuera a ser, o sea, así tan grande como si sí lo veía decía coño es un buen tema pero no pensaba que, que fuera a irse si así de la manera que se sí fue. Bueno, sí, sí, sí. Moisés acá de este lado, Farruco, Despierta América, univisión Hemos visto que siempre ha sido abanderado de apoyar nuevos talentos. En el caso a la Asa en un momento, de Puerto Rico Mike Towers. ¿Cómo ves esa nueva generación de artistas urbanos de Puerto Rico y Colombia que están subiendo? ¿Y qué le faltaría a tu entender al género dominicano urbano para que también logre esa trascendencia internacional? Mira lo que está pasando es súper positivo ahora mismo con, con esta nueva ola de, de chamacos que está saliendo. Este, lo que estoy viendo es que el, el género pues está yendo cada vez más rápido, cada dos años pues... Están saliendo nuevas estrellas que están marcando una nueva tendencia. Este, ya lo vimos con lo que fue Basponi, Anuel Osuna, y ahora vemos que viene un Mike Tower, viene un Lunai, eh, viene el Alfa por ahí, ¿me entiendes? O sea, son cada, cada dos años hay como, como una reestructuración y cada vez eh, se está sumando no tan solo a lo que es el área de Puerto Rico, sino a diferentes países. En Colombia vemos una Karol G, eh, Tamaluma. Eh, o sea, bailes siguen creciendo cada, cada año siguen saliendo nuevos artistas lo veo súper positivo, acá en la República estoy muy, muy contento por lo que veo que está pasando en la carrera del Alfa en la carrera de Amenazis que pues, ya están entrando a lo que es el, el, el mundo anglo-latino y, y están teniendo colaboraciones con artistas americanos de renombre también, y yo creo que el bizcocho es grande y da para todo y la música urbana es un refugio que gracias a Dios ha eh, ayudado a mucha gente y, y, y aunque mucha gente no lo quiera aceptar, yo creo que es el género más consumido de música a, a nivel mundial. Hola, Farruko, Enrique Medina, famoso backstage. Felicidades por el lanzamiento de Gangalex, un álbum Muchas gracias. sin desperdicio. Dentro de ese sentido, hablando del álbum, hay una canción en particular que me gusta muchísimo, que es la que tienes con Anuel y Kendo. En esa índole de ese tema, ¿es necesario los artistas hacer ese tipo de contenido o es un gusto, o sea, si, si es como una necesidad, expresarla. Pues mira, en, en, en estos tiempos si tú me preguntas es un lujo, es un gusto personal, que la mayoría de los artistas ahora mismo, pues solo hacen temas que sean comerciales, bailables, que le den los números y que le den pues eh, el standing que ellos quieren tener y el posicionamiento. Yo todavía soy como medio OG y creo que, que todavía hay que darle temas a la gente con contenido, tanto social como, como cualquier otro contenido, quizás este, algo que tú quieras eh, expresar, ¿me entiendes?, desahogarte o algo así, todavía yo creo en esos temas, este, y, y by the way es uno de los temas que, de los más que tiene aceptación dentro de lo que es el álbum, quizás por la controversia de lo que estamos hablando, pero es un tema que también tiene mucho sentimiento, y, y habla también mucho de, de a veces de, de cómo nosotros los artistas urbanos, pues somos prejuiciados de cierta manera por la música y el contenido de las cosas que hacemos. Buenos días, Marruto, ¿cómo estás? Ayer había una interesante conferencia sobre las influencias latinas en la música y se hablaba de los valores y los antivalores que hoy en día a través de las plataformas digitales se están expresando como en ninguna otra época. ¿Qué consideras tú que sea ha... Escapado de las manos, sobre todo cuando se habla de antivalores, de la proyección de cuestiones negativas entre las figuras en las redes sociales. ¿Qué se es ha escapado y qué se puede repensar? Mira, al final del día, este, vivimos un mundo donde hay libre expresión, vivimos un mundo donde quizás ya pues hay más libre albedrío, este, la gente pues ya tiene más libertad en a la hora de postear cosas, ¿me entiendes?, ciertamente se ha perdido un poco de sensibilidad, se ha perdido un poco de, de tacto, diría yo, a la hora de, pues de, de subir un post a las redes sociales, porque ya pues, eh, quizás el, el público o la persona, no sé, por llamar la atención, hace cualquier estupidez con contarle y se viral, ¿me entiendes?, y muchas veces la gente pues no tiene quizás a... a a quien, culpalo, a quien primero quisieran culparles es a, es a los músicos por el contenido de sus canciones. Yo lo veo como algo de doble moral. Nosotros lo que hacemos básicamente es arte. Y no lo digo tan solo por defendernos o defender el movimiento urbano. Este, esto es lo mismo como tú entras a Netflix eh, o ver una película. Hay películas de acción, hay películas de comedia, hay películas que son un poco más fuertes, hay películas familiares. El público... Eh, es el que tiene la decisión de escuchar o, o qué quieren ver, ¿me entiendes? En este caso, pues uno tiene que a veces reservarse muchas veces y lo he dicho en muchas entrevistas y a veces como que me da la lata porque digo, eh, coño, nosotros lo que hacemos es arte y, y la música pues nos ha dado la oportunidad de, de quizás de vivir nuestra vida y tomar mejores decisiones y hoy en día pues comemos de lo que hacemos, ¿me entiendes? También hay que tener un sensor que dice... Trata de hacer lo mejor y no fomentes todo lo malo, pero a la misma vez pues es lo que está en el mundo afuera o sea, tú no puedes mentir y decirle a la gente las canciones que vivimos en Disneylandia porque los estás engañando también así que yo creo que es algo cultural y algo de doble moral para resumirte el cuento yo como artista, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es expresar lo que siente en mi corazón Este, trato de hacerlo todo con respeto con mucha arte, sin herir, sin ofender a nadie obviamente hay contenido que no es para que los niños los escuchen, y eso está también, ¿me entiendes? Los padres estar supervisando qué están consumiendo a sus hijos en su hogar. Este, pero no busco la manera tampoco de limpiarlo, sino que lo veo de un punto de vista distinto como cualquier otra persona que puede tener su, su punto de vista y su opinión. Para mí, lo que yo hago es arte, y toco muchos tópicos, algunos son fuertes, algunos son más sweet, y trato de, por lo menos, de lo que voy a promover, promover o promocionar fuertemente, trato de promover lo más positivo dentro de lo que hay dentro de mi música. Marco, ¿cómo estás? De la historia número uno, juvenil en Colombia, La mega Ahorita estabas hablando y dijiste que te encantaría trabajar o hacer una colaboración con Chris Brown. Y justamente en ese momento estabas hablando de las, eh, digamos como las cosas buenas y malas de lo, de lo que pasa pues como en, en redes. Y no sé si pensás o qué pensás de lo que pasó con Chris Brown en su momento y que hace poco J Balvin de Colombia además también dijo y tuvo como su eh, tema en redes sociales porque dijo que también quería hacer una colaboración con Chris Brown por lo que pasó en su momento con Rihanna. Eh, ¿Cómo es tú ese tema? Porque eres un artista que la gente quiere muchísimo y a Chris Brown tiene, tiene su, digamos, como su fan, pero claro, tiene, tiene su background como, como todo ser humano. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo es tú hacer una colaboración con Chris Brown? cuando podrías tener tanta gente que no quiera que eso pase? Pues mira, fíjate, esto como te dije, esto es de gusto personal, ¿me entiendes? Tú no puedes educar a las personas quizás por sus errores en el pasado, todos somos seres humanos, fallamos, pero lo que pasa es que aquí la gente cuando ve que a uno le cae una, una pajita dentro del vaso de uno, pues se arreglinda todo el tiempo de esa pajita y quizás pues el chamaco cometió ese error, pero sabrá yo cuántas cosas positivas ha hecho más quizás... Sabrá Dios por qué situación estaba pasando para hacer lo que, pues, que no tenía que hacer. Incluso yo dije en una canción, este, junto a Víctor Manuel, quiero darte duro como un Le de Barriana. Y no lo dije nunca en ese sentido. Lo dije porque en Puerto Rico darte es como tener una relación fuerte o pasional, no de golpearte. Y los medios lo hicieron como que yo apoyaba la violencia, como que yo era otro Chris Brown. Y a mí lo que me dio fue risa, ¿verdad? Porque a veces, vuelvo y te repito, caemos en la doble moral. En vez de apoyar a los jóvenes que ven que se están superando, ven que son chamacos que salen de, por ejemplo, de, de, de una cultura que quizás le, lo que le prometía su futuro no era algo bueno, ¿me entienden? Y se han refugiado dentro de la música y han tenido éxito de cierta manera u otra, eso hay que aplaudirlo y a veces comentar esas cosas. Yo por eso yo no busco a nadie, este, no me importaría tampoco que hicieran comentarios, ¿qué? porque pudiendo trabajar con tantos artistas, que trabajar con TripAdvisor, que ir a la mujer eso es su problema, ¿me entiende? Yo lo que hago es arte y pues no mezclaría lo que es su personalidad con lo que es su talento. Perfecto, gracias. Gracias. Hola, Farruco buen Mora de Teñantillas en República Dominicana. Hablas eh, del artista y de lo que hace con su música. Mi forma de ser este tema bastante personal, eh, que lo, incluso lo lanzas en balada, ¿no? Urbano y que catapultó la carrera de Alajaza en Mango una de las preguntas es ¿cómo te gusta más escuchar el tema luego de? y también este, quiero saber eh, la lección aprendida en todo este proceso Pues mira el, el tema se si supiera que yo decidí colaborar con Alajaza porque siento que, que él con su talento eh, le dio otro formato a, a, a mi obra y creo que le dio un update y de cierta manera, pues superó las expectativas que yo tenía de, de, de creatividad, ¿me entiendes? Para mí, para mi gusto personal. Y por eso me dejé llevar por eso y sin importar que él fuera un artista nuevo, que quizás no tuviera la plataforma, que quizás pues no se sabía qué iba a pasar después de ese tema con la carrera de Alajaza, ¿me entiendes? Si pegaba que iba a ser después. Este, pero no pensé en eso, no pensé en lucrarme tampoco de un negocio con él o algo. Simplemente lo hice porque pues, me encantó de la manera en que hizo su arte, se la respeté. Me, me gustaba el tema más que mi propia versión y, y, y por eso fue que decidí, decidí colaborar con él en, en, en ese aspecto. Este, y te soy sincero, escucho más la de Merengue que, que, que la mía que la propia. ¿La lección aprendida? Pues mira, yo digo que no hay mal que por bien no venga. Toda, toda lección en la vida, todo mal rato, todo, todo proceso te hace más grande y te hace aprender. Obviamente eso no quita de que sigas cometiendo errores, porque en la vida todos somos seres humanos y nadie es perfecto, hoy en día tú la puedes cagar por, por una manera y de momento cuando ya te levantas y quizás sabías que no podías irte por ahí la cagaste de otra manera ¿me entiendes? o sea, eso es algo incontrolable uno lo que tiene que estar siempre con mente positiva, estar dispuesto a coger cantazos, porque los vas a coger en la vida, y levantarte con más fuerza cada día y darle gracias a Dios porque uno tiene salud y por lo menos está mejor que muchas personas que quizás quisieran estar en la posición que tú estás bueno eh, Génesis de Telenor. Yo tengo dos preguntas para ti, Marco. Eh, la primera es, has visto una nueva faceta que tiene el artista que estaba contigo con Fire, que es O'Malley, su nueva faceta, bueno, se cambió como persona cristiana y hasta lanzó un tema junto a Redimido. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Y si luego de porque es el, el cristiano ha tenido un acercamiento. Y lo segundo es, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza en el momento del lanzamiento del disco Que tú lloraste, que, que te pusiste muy emotivo y muchas personas se identificó con él muchos fanáticos lloraron mucho contigo. Pues mira, en el caso de Armani, como todos saben, Armani fue artista mío. Pues yo fui el que descubrió su talento y lo decidí lanzar a lo que es el mundo de, de la música urbana. Este, obviamente tuvimos nuestras diferencias, todos saben que él tiene una condición, ¿verdad? Que, pues, eh, no sé muy bien qué, qué es lo que hay ahí. Eh, pero dentro de todo, lo que te puedo decir es que nosotros aliviamos pereza. O sea, nos perdonamos mutuamente. No, no hay una mala relación, lo encontré hace poco y me habló de la palabra también y, y como le dije, yo espero que, que sostengas eso que estás diciendo, me alegro por ti, que te veo un cambio, algo positivo. Tampoco uno puede juzgar al chamaco por, por su aspecto o, o quizás por los errores que haya cometido, todo el mundo tiene derecho a cambiar, todo el mundo tiene derecho a, a levantarse de nuevo. Admiro lo que está haciendo porque pocas personas pues, abandonan lo que es el, el mundo secular y se dedican eh, estrictamente a llevar un mensaje obviamente a veces pues como te digo, difiero de, de la manera de llevar el mensaje de algunas personas no estoy diciendo que lo estoy haciendo con él yo creo que tú puedes hablar de la palabra pero no tienes que gritar, no tienes que amenazar no tienes que decir bajarte en el infierno porque me entiende, no sigue sino hacerlo con amor como Cristo predicaba la palabra este, me alegro por él eh, y le deseo lo mejor del mundo y en relación a lo que, a lo que es el álbum porque por qué lloré? ¿Por qué me puse así de motivo? Pues, simple y sencillo. Tuve un año que fue muy fuerte para mí personalmente. Pasé por muchas situaciones, incluso caí hasta preso. Este, y pues, pensaba que no, que no me podía levantar de eso. Llegué a pensar que, que, pues, que, que mi carrera ha sido deal. Llegué a pensar muchas cosas negativas eh, que te abruman en momentos de presión. Y pues, al, al, al verme ahí parado, con mi disco terminado, ver que lo estaba presentando, que estaba afuera, que, que estaba vivo, o sea, me, me, me dio sentimiento como persona y dije, coño, sí se puede, ¿me entiendes? Sí se puede, este, me, me, me resbalé, pero volví a coger la fuerza y estoy aquí y vamos a darle con todo. Y son cosas que a veces cuando son sinceras y son de verdad, pues, te afectan en el momento, ¿me entiendes? Y, y sentimentalmente, pues, pues, te da una pulsada y uno puede, al final el día hombre y todo, pero, ¿me entiendes? Uno tiene su lado blandito y, pues, obviamente, me, se falló, y sí, me salieron con dos lagrimitas Marcial Jerez ah, Perroco, buenos días Iván Landa de TV Novelas México eh, en, el, en la industria de la música es muy fácil caer en excesos y en, pues en situaciones eh, que uno no se planea en su vida y en, en el urbano también pues, es parte de la, de la filosofía o de la, del estilo, del, del género pues, mostrar cierto lujo, ciertos eh, pues, modos de vestir de, de eh, en tu caso, ¿qué es lo que a ti te hace o quién te hace tocar el piso para no perder este proceso? Pues mira, es como todo, esto es como les explicó ahorita, esto es un, un estilo de vida nosotros lo que hacemos es arte mayormente pues nos gusta resaltar eh, nos conviene y nos da de comer ser diferente a, a las demás personas porque mantamos, marcamos tendencias ya sea en la manera que nos pintamos, en la manera que hablemos eh, la manera que hagamos música eh, al final del día uno lo que crea es un personaje no quiere decir que realmente tú eres así yo en mi caso, yo soy así o sea, no me gusta como que responderme detrás de una máscara, una personalidad que no soy porque no me ha funcionado nunca en la vida y tampoco creo que me vaya a funcionar eh, ¿cómo te explico? hay artistas pues que tienen su manera de que quizás pues enseñando sus lujos eh, o con su éxito, quizás ganando premios y subiéndolo todos los días, o quizás se compraron un carro y lo subieron, o sea, es su manera de demostrarle que echaron hacia adelante, o, o le satisface eso. Eh, yo en mi caso te hablo claro, hermano, yo, yo he madurado un montón, he cogido muchos golpes, pasé esa etapa ya, ¿me entiendes? Y ahora pues estoy un poco más reservado, trato de... de de ser lo mejor posible y sentirme conmigo mismo bien, ¿me entiendes? Ya yo no quiero demostrarle a nadie, mira, tengo esto, me gané tanto o estoy acá arriba. Ya yo lo que quiero es hacer mi arte, enseñárselo al público, que se la disfruten eh, y llevarme bien con todo el mundo. O sea, tampoco quiere decir eso que, que tú le vas a caer bien a todo el mundo, que le vas a agradar, a nadie me de decir. Pero yo soy un tipo que en verdad ya tenido un momento de mi vida que, que soy bien claro. Y todo lo digo como me nace, todo lo digo como me sale, no, no me preocupa ser criticado, no me afecta eh, muy a mi directa. Yo hago lo que amo y, y, y respeto a todo el mundo por igual. Y eres feliz. Y soy feliz, gracias a Dios. Vamos a morir, estamos bien. farroco por aquí. Wanda Sánchez, aquí de República Dominicana, Telenoticias Arte y Medio. Mencionabas eh, sobre todo los problemas eh, que tuviste de índole personal en el año 2016 ¿Queda uno pendiente? ¿Será la justicia el, la, el próximo mes? ¿Te sientes optimista ante lo que pudiera pasar? Pero mira, se supone que yo ni pienso en eso. O sea, estoy dispuesto estoy para mi trabajo, estoy puesto para, para seguir eh, haciendo lo que me gusta y me apasiona. Obviamente sí sé que tengo que enfrentar las leyes, ¿me entiendes? Que me van a juzgar, que ya me declaré culpable del error que cometí, que lo reconocí como hombre. Eh, pero o sea, no... No pienso negativo, estoy positivo, gracias a Dios tengo trabajo, mi carrera ha volvido a subir, este, me siento bien como persona. Eh, yo solo le pido a Dios que sea un proceso justo y que ya sea la decisión del web, que es el que tiene la, la, la última decisión y el que está arriba, este, pues, pues que sea lo, lo, lo, lo que tenga que pasar, ¿me entiendes? ya sea favorable o no sea favorable para mí. Yo solo quiero que sea un proceso justo y que, ¿cómo te explico?, que no, no, no quiero seguir volviendo a, a, a lo que viví. O sea, aprendí de esto mucho, eh, no me arrepiento tampoco de, de, de haber pasado por este golpe. O sea, lo, lo acepto con amor porque es un golpe que, que me hizo crecer como persona, me hizo madurar, me hizo ver muchas cosas que yo no veía. Y, y hoy en día siento que si no me llega a pasar eso, quizá me hubiera pasado algo. Bien. Mismo, tratando el mismo tema de, de, de lo que estás enfrentando eh, ahora mismo en Estados Unidos, ¿pensaste en algún momento, eso te limitó para crear nuevas canciones? Y si eso te, en, en la vida personal con tu familia, ¿qué pensaste que podía pasar con tu familia si, si te condenabas, aunque aún estás en proceso? Obviamente eso es lo más que lo más que le duele a uno, ¿me entiende? Que Quizás tengas que alejarte de tus hijos, este y de la familia, ¿no? Pero es algo como que te dije, no pienso en eso. En el mismo proceso también, yo soy un tipo que soy bien positivo y, y soy un tipo que soy cara dura. Aguanto cantazo a para abajo, ¿me entiendes? Y no me rito. Este, y si supieran que eso lo que hizo fue motivarme a, a, a trabajar más, a, a querer defender lo mío, a tratar de limpiar mi nombre, a ser a, a, a, a yo, ¿me entienden? Eh, volví te repito, no, esto por más que me haya afectado de cierta manera, eh, yo digo que me hizo un bien. Hola, Juan Richard Hernández de Telemundo de este lado. Ayer justamente en Estados Unidos se conmemoró el Día de las Madres. Vimos un hermoso mensaje que tú posteabas y, y le dedicabas a, a tu madre. Eh, muy bonito y felicidades. En otro orden, tú sabes que hace un tiempo se creó una pequeña controversia todo inició en las redes sociales y era en relación, ¿quién ostenta hoy en día el título de la reina del reguetón? Desde el punto de vista de tu experiencia, del contacto que tienes con las chicas, desde lo que has visto que hayan hecho, ¿a quién tú le darías ese título hoy? Bueno, primero que nada, todas las mujeres son reinas ya por ser mujeres, sí. son los lo, lo primeros. Eh, yo vengo de, de una mujer, quien me hizo fue una madre, yo amo a mi madre eh, y por lo tanto, por eso respeto mucho lo que es el, el, el símbolo de la mujer y lo que significa eh, y lo especial que es en el caso de lo que es la música, lo que te puedo contestar es que para mí, verdad, obviamente ningún artista reemplaza a ningún artista eh, ninguna canción es mejor que otra canción y ninguna canción reemplaza a otra canción eh, cada cual tiene su espacio, cada cual está trabajando por, por lo que quiere si vamos a hablar de, de, de pionera pues ahí hay que, estar, hay que mencionar a Lisa M, si hay que hablar de la, de la primera reina de reggaetón, que, que es la que se, se agarró sus ovarios y, y, y rió con los hombres y cosa se llama Ivy Week. Y si vamos a hablar de las que están defendiendo ahora mismo ese género y están cruzando fronteras, y han eh, pues he sacado la cara y, y están de moda, porque están de moda pues ahí, está Karolky, está Natina Tacha, está Bení, o sea, yo digo que todas son reinas, ¿me entiendes?, todas tienen su lugar especial, no veo el, el, el, el por qué pelearse o decirle, esta es la reina, yo soy la reina, porque decía por eso, pues entonces, yo soy el rey del reggaetón, ¿me entiendes? Gracias. Hola, parroco. va por acá, del periódico Hoy y el Paso a los Famosos. ¿Es necesario que exista realmente un líder en el género urbano dominicano que pueda encaminar a los nuevos talentos? Bueno, líderes siempre se van a necesitar. Siempre se van a necesitar líderes porque... Alguien tiene que poner un ejemplo, alguien tiene que marcar un camino y motivar a los demás a, a que sigan ese camino. Obviamente, todo aquel que, que, que sueña, que echa hacia adelante, que le apuesta a, a, a su talento, para a mí, si tú me preguntas a mí, es un líder. Eh, yo no lo veo así como decir, este es el líder del género urbano. O sea, yo digo que todo el que está trabajando, el que todo, sea, todo el que se ha superado y de cierta manera está representando lo que es el movimiento urbano para mí es un líder y sí se necesitan líderes no un líder líderes Pablo, de Colombia ¿Qué expectativas tienes tu nominación? De y adelantando un poquito de tu show de que te Mira, Sinceramente, te hablo no me sé cuáles son las nominaciones ¿no? <risa> apenas me estoy esperando cuáles son este, lo que sí es que estoy bien contento con, con la participación de estar nuevamente en estos premios son unos premios que admiro y respeto y para mí pues tienen, tienen un valor, o sea, no te lo quiero decir así, pero tienen un valor quizás. Para mí en lo personal que otros premios que he podido participar, porque fueron de los primeros premios que me, que me trajeron como artista, que respetaron lo, lo que yo hacía, creo que el primer premio que yo me gané dentro de mi carrera fue un premio a mí. Eh, eh, y el primer performance también que hice dentro de unos premios fue dentro de unos premios mismo. así que estoy bien agradecido con, con, con HTV, con Premios MIT, y para mí uno no me va a estar aquí siendo parte de lo que es eh, esta premiación por aquí Alfonso Piñones, eh, nota clave a ver, lo que ha sucedido con la música urbana en Puerto Rico eh, fundamentalmente la unión, el desarrollo, la evolución eh, Tiene diferencias obvias con lo que ha sucedido en República Dominicana eh, ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son los, los momentos? Oh, perdón ¿Cuáles son, ¿cuáles son eh, los problemas que tú le ves al, al movimiento urbano dominicano que le impiden llegar a los niveles que ha tenido eh, los, los puertorriqueños? Porque fíjate, desde los inicios hubo dominicanos metidos en el, en el movimiento puertorriqueño de Urban, Montserrat, toda esa gente en los inicios y de alguna manera siempre ha habido algún dominicano en la producción y todo eso pero por qué el movimiento urbano dominicano todavía no ha alcanzado los niveles que tiene el puertorriqueño Mira, esto es algo que yo contesté una vez una vez que estuve en, en el festival presidente eh, si tú me preguntas a mí, a mi gusto personal o sea, no quiero ofender a nadie no haga prensa amarillita de esto para mí, el artista dominicano, en comparación con el artista boricua y ojo, yo soy artista boricuano, para mí, a mi gusto personal, aclaro, es eh, más creativo que nosotros mismos. No sé, qué le echan aquí al mangú, no sé, me entienden que tiene salami, pero a mí me gusta la, la propuesta musical de los artistas dominicanos, son muy originales, son, son muy alegres. O sea, yo respeto la música dominicana como yo que diría que hasta, hasta más que, que la misma mía de los borígues. Por eso que tú me ves que yo grabo, creo que, yo creo que yo soy la artista que más colaboraciones tiene con los artistas dominicanos. O sea, no por, poner, por una bandera es que me gusta, me nace. O sea, yo salgo a rodear y lo que escucho es de dominicano. Me voy para el Cote, me emborracho escuchando a Omega cantando mambo dominicano. Eh, y me, me, me, me satisface, o sea, me, me gusta escuchar la música dominicana. Donde yo veo que está el problema aquí es, eh, eh, es un problema de manejo. Hay un problema de manejo, hay, hay un complejo. Eh, el dominicano tiende, o sea, el artista dominicano, y por lo que he podido ver, tiende a sacarse el ojo unos a los otros. ¿Me entiendes? Ve que uno está subiendo y le tira la mano al otro y siguen y entre ellos mismos se enredan. Y la gente que está dentro de la industria, eh, que lleva los negocios, que tienen quizás las herramientas para poder exportar la música y llevarla a otro tipo de nivel, no hacen bien su trabajo, lo que hacen es hacerlo en beneficio propio. Uno tiene que aportar a, a lo que es el producto, a lo que es el talento. Eh, es algo cultural, es algo cultural, no sé si es la crianza, no sé, porque el talento no es. El talento y la creatividad aquí sobran en este país. ¿Me entiendes? Y, y hay mucho potencial, ese es mi humildo, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, no quiero que, que lo pongan de, de esa manera, pero por, por mi parte yo sí eh, apuesto mucho a lo que es el talento dominicano, me encanta, eh, me siento orgulloso, como si fuera familia mía, como si yo fuera dominicano, este, lo que está pasando con, con Alfa es mi amigo, mi hermano personal y compartimos mucho y yo lo he orientado a mucho. Me gusta lo que está pasando con él, porque creo que es uno de los artistas dominicanos que mucha gente subestimó. O sea, el, el mismo país, a veces, yo lo he visto, que, perdón que en excusa la palabra, habla mierda de los artistas urbanos dominicanos, ¿me entiendes? Y, y, y, y sea lo que sea, son chamacos por sueños, son chamacos que, que, que, que vienen de una realidad que, pues que no es la misma quizá la de otros artistas, o sea, no es una disquera que los creó y los hizo, son chamacos que vienen entregando caseros vienen dando cantazos por ahí, fiesta tras fiesta, pudiéndose para llegar a, a, a donde está. Y el problema es ese, es, es, es el echarse fan uno al otro, que la misma industria, ¿verdad?, pues quiera aprovecharse también de, de, de, de, del, del talento de ellos, los mismos empresarios. Y, y como yo digo, el artista dominicano tiene que tener consciente que hacer fiesta, solo hacer fiesta, y vivir de la fiesta, es la música. No es así, mi hermano. Usted tiene unos derechos como autor, usted tiene unos derechos como compositor, usted tiene unos derechos como creador, que usted puede vivir de eso sin tener que matarse haciendo fiesta. Y ese, o sea, dentro de estar con mi conocimiento, me toca a mí decirlo de ustedes y orientarlo, porque amenaza de corazón. Pero en realidad, si tú me preguntas, para mí ese es el problema que tiene eh, el artista dominicano. Santa palabra. <risa> Excelente. ¿Alguna <risa> última pregunta, por favor, para los invitados? ¿Alguien más para entonces nosotros La de esta que manera? ya y completando todo. ¿Que no para no, no, no no para y mira, ya le estaba más relajado ahí, ya se ha acomodado. ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿Perdón? Pues mira, el álbum lo acabo de lanzar, ¿verdad? Todavía no hemos escogido como tal. Este es el sencillo todavía ven, la gente tiene la fiebre amarilla de calma todavía no han superado pero ustedes superen calma pues vamos a, a escoger a ver de cuáles de estos temas que están dentro del álbum está el tema con Manuel está el tema con Pac, hay otros colaboraciones que tengo ahí a ver cuál es el tema que, que vamos a promocionar oye ya para una última quién ahí ya por ahí a delincuente ¿no piensas hacer el primer con Don Omar y Teo Calderón? Pues mira si supiera que dos me, me tiró que le gustó la canción uso obviamente, tuve que pedirle permiso, usamos pues, pues, un pedazo del de, de, de tema del bandolero, fue pues, de inspiración para hacer, para hacer el tema. Este, sí, creo que, que, que puede, pasar, puede pasar algo. Está positiva la cosa. Bueno, pues de esta manera entonces vamos a, no, a ver la bandera bueno. que se ponga de pie. Para